El ingeniero César Martínez, del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, expresó este miércoles que múltiples averías mantienen suspendido el servicio en diferentes zonas del municipio. Eh, tenemos un promedio de 18 a 20 días confrontando problemas. Primero fue con una bomba del equipo número 2 en Cenovil. Luego se arregló esa, casualmente fue fin de semana. Este fin de semana también pasó, ahora fue con el motor de esa bomba que se quemó Ayer fue reparado, ya íbamos a restablecer el servicio y hoy nos topamos la mañana con una avería en la línea de 24 del agueducto viejo de Senoví, que está, ahora mismo se mandan a apagar los motores para entonces esperar que la presión baje del agua y así ver la magnitud de, de, la, de la avería para ver si se puede resolver hoy mismo. Asegura trabajan para ofrecer el mejor servicio. Sí, lo, lo, la población eh, puede hacer en los próximos días, tratar de economizar la agua que le quede y así nosotros estamos haciendo lo posible por restablecer el servicio para que todo vuelva a la normalidad. En los últimos días, diversos sectores de San Francisco de Macorís han hecho llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, para resolver la problemática que mantiene preocupados a todos en este municipio. Para NTN, reportó Joan Paulino.